Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Mira chicas, de momento vamos a meter todo eso en nuestro cuarto. Ya he quitado todas las cortinas que había. Esto es eh, Aquí tengo cortinas que ya he quitado. Y bueno, pues aquí está... El carrito de mi nieta que vendrá ahora dentro de un ratito. Aquí está Lola. Sí, Lola, date una vuelta para que te vea. Hola, Lola, Lola, Lola. A ver, había ver una vueltecita a La Lola, Lola, venga, una puerta. Sí, sí, ya, venga, venga, venga, venga. Ay, ay, ay. Venga, a vigilar la puerta. estamos porque también estamos esperando a que venga el señor pintor que estará al caer aquí en Almería es muy difícil conseguir pintores ¿eh? y si los consigues no es de hoy para mañana esto y vamos a ver este es el jardincito de la entrada maracuyá eh, y otro jardín meter la fruta de la pasión. bueno, os dejo y nos lo eh, hoy quería enseñaros unas compritas, son muy poquitas eh, porque ayer pues eh, estuve dando una vuelta por Almería bueno pues porque tenía que hacer compras y cosas de esas y entonces me pasé, me pasé, me pasé eh, me pasé por un bazar y... Y estaba todo lleno de cosas de Halloween, estaba incluso ya poniendo algo de Navidad, pero todavía no. Carísimo el bazar. Bueno, es que todo está carísimo, la verdad es que no sé dónde vamos a llegar. O, o, o no comemos y hacemos manualidades o comemos y no hacemos manualidades. En fin, os voy a enseñar lo que me traje de ahí. me traje este, esta tela de artillera, que era la más barata que había, vale 4.50. Bueno, pone que es de lino, ¿eh? bueno pues de vino y mide más menos más menos poner 25 por 2 por, por un mes por dos metros eso sí esta, vale la cogí allí cogí esta olla para ahora para para mandarla en la email de halloween halloween pues esto que traen 6 y me costaron 1,99 bueno esto queda barato esta, es de plástico, ¿eh? y son negras y no tienen que de contar esto lo cogí del bazar y después también, mira, cogí en el bazar que esto me gustaría abrirlo para que lo vierais porque me parece chulo iba a cogerlo, pero es que no se puede y entonces dije, bueno, pues uno y si el año que viene lo ponen o cuando se vaya a Halloween esta gente no pone nada, doctor, ya lo digo yo eh, esta gente lo guarda y el año que viene lo volverá a sacar porque lo que lo digo, porque lo que había aquí de Navidad, al igual que en Prima, que también fui, había algo de Navidad y era lo del año pasado. Pues mirad, cogí esto que me costó, ah, pues esto no tiene precio puesto, no me acuerdo. Mira cogí esto, que me pareció muy mono, está hecho en goma eva, porque lo estoy tocando, gordote, veis, mirad, qué chulo, ¿Eh? Mira qué chulo. Esta es una, trae tres. Esta es otra. Y esta, que es otra. Pero no sé cuánto valen. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo cuánto me costaron. ¿Qué más cogí en el bazar? Pues el otro día viendo un videito de Scrapchic Eva. ¡Eva! Si no la seguí, y a su canal porque hace monerías. Eh, pues le vi que ella hablaba muy bien De la uña de J y. y encontré muchas Pero cogí estas dos ¿Vale? Que decía que van pegadas y tal Estas pues para ponerte una Y estas pues para hacerte la manicura Porque tengo las manos destrozaditas Y cogí estas dos Que me parecieron monas Mucha fantasía Pero bueno Me parecieron muy muy monas ¿Qué más? A ver, os enseño. Eh, cogí eh, arandelitas plateadas. ¿Veis? Eh, un paquetillo de JIE. Encontré estas fuentecitas que no las había visto nunca. Yo no las tengo. Y cogí un paquetillo. No digo lo que me costaron porque es que no lo no sé. Si no viene ahí. Hoy ataca. Vale, que va. Mira, Estoy ataca. Me sigo enseñando, pero lo tengo todo aquí. Cogí estas arandelas que son más grandes que esta, ¿veis? Son medianas, ¿no? Tampoco son muy grandes. Vale, y cogí estas y después en dorada. Cogí estas que son iguales, medianas. Bueno, estas son un poquito más grandes que las medianas plateadas. Y cogí otras chiquititas en dorada, pero están por ahí. Bueno, igual que estas, pero chiquititas dorada. De... Ah, mira, la... ¡Tolvia, estas son las medianas, en doradas. Eh, compré ojitos porque aquí no tengo, me van a hacer falta este y estos grandotes. Que estos grandotes, si os fijáis, son botones, son chapas, es chapa. Es este botón, esto no, ¿vale? Estos es plástico por todas, pero estos sí, estos es son chapas, ¿vale? Y después encontré mmm, estos miniositos que son como los. Los de caramelito no me acuerdo cómo se llama Hollywood, no me acuerdo. Esto y cogí un paquetillo. Y también son de JIE. Y son muy chiquitillos, muy chiquitillos. Pues eso fue es lo que cogí eh, allí, en, en ese chino. Mm, Cosas de Halloween, pff, a patas, pero muy caro, muy caro todo. Manita, Manita. arriba. Mira, eh, fui al primar y encontré en el primar de Halloween... Estos, que son unos clips que llevan unos gorritos de bruja, ¿vale? Y llevan dos gomas naranjas, que las gomas... Ya se las he quitado, dos gomas sin nada más, ¿eh? Este. Y después, estas manos El lila. Que cogí también un paquetillo y costaban... Pues no lo no sé, porque tampoco lo tiene. Molas para el cabello. Esto. Ya está. Pues esto fue todo lo que compré allí, en el bazar. Y... En el Prima se acabó y ya está, no hay más. Es que fue una cosa, sé que, que, está, que está este teddy este al 30% pero no he podido pasarme, tenía muchas, muchas, muchas cosas que hacer y, y me faltaron me faltó tiempo. Y llegué a casa a la una y pico de la mañana, ya ven. Así que, pues nada más, que os espero que os hayan gustado. Y si así, y me queréis dar un like, muchísimas gracias. Recordaros que estoy en Riven del... ¿Cómo es? Riven del Scrap. Scrap en Oana. Riven del de Andarax. Oye, no doy una, ¿eh? Es que me parece que me estoy poniendo mala del resfriado. Me parece que he cogido frío. Estoy en Riven del Scrap, en Oane en la comarca, que recordaros que si queréis dar un curso o me llamáis por teléfono o contactáis conmigo si queréis venir aquí y abrimos para hacer cursos y convivencias de scrap, ¿vale? Eh, todo está explicado en, en, la, en mi página web, que os la he dejado linkada en la cajita de información. También hay un nuevo canal, solo y exclusivamente para Riven del scrap, como que se llama así, Riven Scrap ¿Cómo es eh, y un, que os lo dejaré encado también, y un Instagram que se llama igual Riven del Scrap ¿Cómo es? eh, espero veros pronto besitos y hasta la próxima Chaito